El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Revolucionar la calidad educativa a través de la tecnología digital. Es un esfuerzo que están realizando algunas eh, empresas de medios de comunicación y algunas eh, universidades. Transformar, mejorar, revolucionar la calidad educativa en pueblos del hemisferio sur a través de la tecnología digital. Es un buen esfuerzo, pero eh, he notado que muchos de estos empeños se notan una actitud eh, patriarcal, colonial. De nosotros tenemos los medios y sabemos lo que necesitan. Como lo hacen algunos políticos partidistas y algunos empresarios que quieren llevar desarrollo a los pueblos de África con sus métodos, con su tecnología. Creo que para estos empeños de mejorar la calidad educativa en África, como el desarrollo sostenible, ha de faltar dos principios básicos, fundamentales. Uno es un profundo conocimiento de la cultura local, de la cultura regional de cada pueblo de África y también de los interlocutores locales para poder colaborar con ellos. Esto que parece evidente lo olvidan muchas empresas Incluso eh, empresas de educativas. El segundo eh, aspecto fundamental es tener un proyecto educativo de calidad auténtica. Lo cual requiere tres requisitos. El primero es calidad de valores humanos, locales y universales. Calidad de valores en cualquier proyecto. Segundo, una calidad educativa, que implique y que integre eh, valores educativos eh, locales y universales también. Y tercero, la calidad tecnológica, para ayudar a implementar nuestras dos, dos dimensiones. Por tanto, eh, cualquier esfuerzo que una empresa quiera realizar, tanto de medios de comunicación como de desarrollo sostenible en África, debe tener en cuenta estos dos aspectos. Cuando conocemos un pueblo, su cultura, su historia, su filosofía, cuando conocemos a los interlocutores locales, podremos, con un proyecto educativo de calidad, de valores humanos, podremos fomentar un desarrollo sostenible y una vida más digna para todos.